Hola Valentín, ¿cómo estás? Me da gusto conocerte por fin eh, Veo que tu proyecto es muy bonito Muy, muy padre Está precioso tu proyecto Lo que me llama la atención es que eh, Lo que tú pones en tu documento No logra <coughs> este, Exponer todo lo que acabas de decir verbalmente La verdad es que a lo mejor habría que echar un vistazo a ese documento y ser un poco más explícito porque a lo que tú comentas tiene más más empuje pues en ese sentido eh, sobre el trabajo que habría que realizar mi recomendación es este es que pueda tener la siguiente estructura ¿no? ve pensándolo a manera de obra de documento una una introducción que sirva a manera de contextualización de, de este de dónde has realizado el trabajo, este en este caso, si me no recuerdo de Tepatitlán, Y tu iniciación en el proyecto, cómo es que te fuiste involucrando en ese tipo de proyecto y cómo lo has venido desarrollando. En el capítulo 1, creo yo tendrías que trabajar esta parte de teatro popular y gestión cultural comunitaria, que es es el marco conceptual desde donde tendrías que, que partir, ¿no? Que es este desde donde se realiza el proyecto. Un capítulo 2, habría que hacer una exposición de lo que tú llamas comunidades didácticas, qué son, en qué consisten, cuáles son sus elementos, etcétera, ¿no? Eh, un capítulo 3, donde venga la sistematización de la experiencia del proyecto que se ha realizado, este que tú ya has mencionado. Y un capítulo 5, que serían las conclusiones, donde vengan los alcances que, que tiene el proyecto a la luz de lo expuesto, ¿no? y las propuestas que tú consideres de modificación para la mejora del documento o más bien del proyecto eh, mi propuesta es que puedas trabajar o presentar para el coloquio la introducción y tal vez este, eh, dos capítulos tú dirás cuál tienes más desarrollado y esos son los que vas a presentar eh, por mi parte sería todo y espero que nos vemos muy pronto.